Es más grande, Wopi. Va a estar ¡Oye, buena esta canción! ¡Oye, don Francisco! Buena, Pomero, ¿cómo ha estado? Va a estar estamos con el Barney. Hola, don Francisco. bueno vos, Barney, culiao. ¿Cómo sois tu concho, tu mani? estás, pendejo, culiao? De la perra. Estoy aquí con mi amigo Barney para a tomar una cerveza. eres una cerveza, don Francisco? Pero claro, po, pues vamos a tomar Oye, Barney, soy tu portal. ¿Qué eres tú? No, Mero. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me voy a hermano! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué ha Soy Barney, el dinosaurio. ¡Pero la mea volado! ¿Qué estás haciendo vos acá, weón? ¡No sé! Sí, ¡Solamente crucé el portal y estoy aquí! ¡Es un multiverso es, de Barney, weón. ¡Yo, hermano, no, la